Estamos otro cultivo de interior como viene siendo habitual en esta sección de marihuana natural en los últimos programas. En esta ocasión se trata de un cultivo para autoabastecer a un matrimonio que ha decidido cultivar su propio cannabis. Este cultivo consta de una única sala donde se desarrollan las plantas en ambos ciclos de crecimiento y de floración. La sala está iluminada con cuatro lámparas de alta presión de sodio de 600 vatios que están interconectadas entre sí con un sistema de cultú cool que permite vaciar el calor que emiten las lámparas. Hay que tener en cuenta que cuanto más largos y más curvas tengan los conductos de extracción del aire, mayor deberá de ser la potencia del extractor para así poder vaciar por completo la sala y que el aire pueda recorrer el largo circuito y todos los recodos que van formando los conductos. Los reflectores están sujetos del techo con un cómodo sistema de poleas que permite subirlo y bajarlos a la altura deseada. Si observamos el extractor, vemos cómo está directamente anclado en la pared. Esto conlleva que toda la vibración que emite el extractor cuando está en marcha la absorba la pared y la transmita. Estamos hablando de cultivos de ciudad. Este cultivo de ciudad tiene vecinos a su alrededor. Evidentemente, esa vibración se la va a transmitir al vecino con lo consecuencia de producirle un malestar y posiblemente un mal rollo entre vecinos. Así que, por favor, intentar en cultivo de ciudad instalar cajas de insonorización que eviten este problema. En programas anteriores ya hemos visto la importancia de disponer de un eficaz sistema de extracción para permitir la renovación del aire de forma adecuada. También es importante disponer de un termómetro y grómetro que nos permita registrar tanto las máximas como las mínimas de temperatura y de humedad. El termómetro y grómetro hay que colocarlo a la altura de las humedades floridas de las plantas, es decir, de, las, de los cogollos. En muchos cultivos que hemos visitado hemos visto el error que lo colocan en la parte de la tierra, en las macetas. Ahí se registran valores que no son los exactos, ya que estamos hablando de 5 grados por debajo de la temperatura que se registra en la parte de arriba y sobre un 20% incluso un 30% más de humedad de la que se registra también en esta parte. Así que hay que colocarlo siempre cerca de los cogollos de arriba. Es importante que a diario se controlen los valores de temperatura, tanto de máximas como de mínimas y de humedad. Por eso hay que tomar los registros a diario y así poder tener control de esos picos de temperatura en los que oscila el cultivo. Es importante recordar que los valores ideales de cultivo en cuanto a la temperatura son de 18 a 25 grados, aunque pueden soportar temperaturas un poquito por debajo y un poquito por encima. Y en cuanto a los rangos de humedad, estamos hablando de un 40 y un 60%. Esta, la instalación de un también es una buena opción para controlar los valores de la humedad relativa del aire. Hay que tener en cuenta que las plantas, mientras están vivas, evapotranspiran en exceso. Esto conlleva a que aumente esa humedad relativa. Con este aparato lo que hacemos es disminuir esa cantidad de humedad que hay en el aire. Están ahora mismo floreciendo cinesquejes de la potente variedad de Cheese Candy. Se trata de un Sea of Green que permite un cultivo completamente horizontal y hay una densidad de cultivo de 25 ejemplares por metro cuadrado, lo que permite optimizar completamente la sala de cultivo. Si observamos las plantas, comprobamos cómo estos esquejes que tengo delante de mí tienen un menor desarrollo vegetativo que el resto. Esto es debido a que, a diferencia del resto que venían ya enraizados en sustrato, estos esquejes fueron enraizados en sistema de aeroponía, con lo que las raíces venían al desnudo. Los propietarios del cultivo pusieron en tierra los esquejes, pero hasta que arraigaron, pasaron unos pocos días de estrés post trasplante. En cambio, los esquejes que ya venían enraizados en sustratos, arraigaron perfectamente, de ahí la diferencia en tamaño que tienen unos de otros. Se están cultivando las plantas sobre cuatro mesas de una superficie de 1 por 1,10. Las mesas de cultivo están elevadas y permiten la recogida de elixiviados sobrantes. Los esquejes están cultivándose en contenedores negros de 7 litros y estos están rellenos de sustrato de Organic Total Mix, que es un nuevo sustrato que ha salido recientemente al mercado. Se han estado tan solo 7 días en crecimiento, es decir, bajo 18 horas de luz. Ahora llevan ya 16 días desde que fueron puestos a 12 horas de nocturnidad. Podemos apreciar cómo se ha iniciado la floración, si observamos el ápice central es estiramiento típico y también de las ramas laterales y comprobamos cómo se están formando los primeros cogollos en breve comenzará ese engorde de los cogollos y también a resinar las primeras glándulas resiníferas y, por tanto, a apreciarse los primeros tricomas glandulares. Aconsejamos la limpia de estas partes bajas, ya no solo porque producen eh, cogollos muy ínfimos, ya que reciben muy poca cantidad de luz, sino además porque toda esta parte, cuando regamos, se produce mucho exceso de humedad. Así lo que hacemos al limpiar es facilitar esa aireación del sustrato cuando regamos y de ese exceso de humedad que se produce. Una nota negativa es la ubicación de los balastros en el suelo. Esto supone una violación de la seguridad en la zona de trabajo. Hay que tener en cuenta que se manipula electricidad y agua. Si lo mezclamos puede producirse en cortocircuito y si estamos dentro trabajando incluso producirnos graves secuelas. Hay que tener en cuenta que mejor colocarlos en alto o mejor todavía fuera de la sala de cultivo para evitar que el calor entre dentro. El cultivo está dotado con un sistema de riego localizado de forma individual. Cada planta tiene su salida expresa. El sistema de riego viene a través de un bidón que contiene toda la disolución de nutrientes y del agua y a través de una bomba se conecta luego al sistema de tuberías y ya se distribuye el agua para todas las plantas. Bueno, pues ya podemos dar por finalizada la visita a este cultivo, donde hemos visto cómo este matrimonio de cannabicultores cultiva en el cannabis para su consumo propio. En breve volveremos a visitar otro cultivo más, así que nos vemos en el próximo programa.